Espérate, se me está creciendo el este. espérate. No sé por qué, pero cuando pongo la mano en el teléfono se me apaga el fuego. Creo que no voy a poder jugar por Discord. ¿Qué, espérate, espérate? First blood. No voy a, voy a tener que conectarme porque cuando pongo la mano en, el, en la cámara se apaga el celular. Por eso te dije, espérate. you good bang okay. first blood <laughs> Gente, y disculpenme por esta llamada que estaba dando con un pata que también trabaja en el sal sí, y él, que, con el que me estoy envechando ahora También me disculpen por el depósito de el voz porque sí. grabando, no solo estoy grabando Es que yo creí que estaba escuchándose la voz y todo pero como vi Mira, eh, el micrófono está prendido. Yo creo que está grabando. ¿no? Cuando veo puta, de... Oop, oh, oh, oh. saludo esta vez porque Uf, tengo sueño y... y los vecinos se quejaron de la otra vez rápida voy que estoy jugando a mi moro Siempre juego más A ver, quiero probar con esta huevada Que no sepa que chuchito. Obviamente antes me salía bien bonito con el sniper. Este era ni mierda. No, el casco, puta que huevo. Ah, na No, Puta, puta madre. Oye, oh, ya, ya, buena, buena, buena. Pues en serio, se lo. Pero en serio. Por mi Que.. Que se volvió la huevadita esa para caminar. Y puta wey. Ya, ya tengo miedo ahora que se me reale el.. el marco. Ta, la cagué. Ta, estoy con desventaja, creo. Ah no pede. pucha, Pucha, sí, si estoy con desventaja. El dinerago que tengo. Bienvenidos a Perú Escucha, Ahora sin el amigo le jugar sin el Snarker. La suma, puedo hacer papilla ahí. Cuánta lámina la ven las carreras. Estoy en desventaja no en esa Y con altura ni hablar. Dale al chidito <música> Uy puta madre ¿Qué fue? Me morí Uy Uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No La co... No, pero Marco hizo un buen daño ya haciendo. Miren, hizo buen daño, pero le faltó la técnica en la primera partida. Y eso tiene mis respetos porque yo, a pesar de esto que me pasó, fui muy malo en disparar y todo eso. Bueno, a uh, Espero que, Llegó que les haya ahora, el son. Y si es así, me gustaría que le comentaran. No, comentaran que le diésemos like. Son. Se descubrir, se suscriban y activen la campanita. Y nos vemos. Bye.